Bueno, pues seguimos, seguimos aquí con los consejos del doctor amor Juan Bustamante que vuelve de nuevo a nuestra emisora. Por lo tanto, le vamos a dar ya la bienvenida. Juan, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, buenos días? Bueno, pues bienvenido de nuevo, como decíamos al principio. Pues muchas gracias, encantado de volver y de estar aquí otro año más. Otro año más con nosotros aquí, nosotros también, encantados de tenerte cada martes en nuestra emisora. Y hoy, ¿quieres darnos unos consejitos para este año que acaba de comenzar, no Juan? Bueno, yo creo que después de haber terminado el pasado 2022, uh -huh. se puede hacer balance y creo que es el momento de eso, de dar una serie de consejos para que este 2023 lo hagamos lo mejor posible y nos vaya lo mejor posible. Bueno, pues deseoso ya de, de escuchar esos consejos que nos vas a ofrecer. Y bueno, vamos a ver si los cumplimos, ¿no, Juan? <ríe> que de eso se trata. Sí, a ver, los típicos propósitos, ¿no? Los típicos propósitos. Bueno, yo resumí en cinco fundamentales. Sí. El primero... Bueno, el típico de todo el mundo, de lo de hacer deporte, hacer ejercicio y demás. A ver, esto que todos los años todo el mundo lo hace, eh, yo recomiendo que se hiciera durante todo el año. No solo ahora al principio, que si para perder los kilos de Navidad, que si voy a empezar a cuidarme. ¿Pero por qué? Porque no solo por tener mejor cuerpo, sino también porque es muy importante. Porque te mantiene eh, activo, te mantiene más fuerte, te mantiene... Eh, digamos con la defensa más preparada, uh -huh. te resfrías menos aunque yo ando un poco resfriado, pero bueno te resfrías menos y bueno, te viene muy bien viene muy bien, eh, el hacer de deporte es bueno para todo además te evita problemas incluso eh, problemas pues bueno cardiovasculares y todas estas cosas sí. entonces mi consejo es que no solo se haga el deporte ahora sino que se mantenga durante todo el año y que mm, ya verá a la gente como haciendo deporte y no dejándolo ...notan los resultados, se notan mejores... ...y se notan más fuertes, más ágiles... ...y más sanos en todo. Exactamente, porque es que... Mmm, ...llega esta época, Juan... Y, ...y todos son propósitos... ...y todos son buenas intenciones... ...pero que no duran... ...yo creo que no duran ni el mes de enero, ¿no? No, es que me hace mucha gracia... ...porque yo cuando estuve yendo al gimnasio... ...veía que en enero se apuntaba mucha gente al gimnasio... Sí. Eh, cuando se acercaba el verano... Mmm, era como ya saturado y después cuando terminaba el verano se quitaba todo el mundo del gimnasio y decía a ver, eh, si queréis tener buen cuerpo para verano, tú no te puedes apuntar en enero al gimnasio y esperar que en mayo o en junio tengas buen cuerpo el cuerpo hay que trabajarlo mucho tiempo entonces si quieres llegar a verano con buen cuerpo tienes que empezar a hacer ejercicio yo diría desde septiembre, no desde enero uh -huh. y por supuesto cuida la alimentación entonces eh, que sepa todo el mundo que si quieren tener un buen físico hay que trabajarlo siempre, no solo durante unos meses. Exactamente, porque en unos meses no se consigue eh, prácticamente nada, ¿no, Juan? Vamos a hacer Yo siempre digo que desgraciadamente el cuerpo es muy malo porque se engorda muy fácil y rápidamente, pero se adelgaza muy lentamente y cuesta mucho. Entonces, por eso, por eso, con más razón, si alguien quiere estar bien para verano, tiene que calcular y decir, bueno, si yo quiero estar bien para el verano del año que viene. ...tengo que empezar ya, aunque suene demasiado exagerado... ...pero es que es así... Sí. ...porque es que ahora no da tiempo... ...estamos ya prácticamente casi en febrero... ...y ya mismo empieza a venir el calorcito... ...que nos hace falta, que hace mucho frío... ...y, y ya mismo empezamos que si... ...a quitarnos más ropa, ahí uh -huh. a la playa... ...y estas cosas... ...aunque parezca que no, pero ya... ...sobre todo aquí en Andalucía ya sabemos... ...que en el mes de mayo ya hace calor, ¿eh? calor de playa. Exactamente. Si al fin y al cabo estos días de frío que estamos teniendo... Son cuatro días mal contados. Sí, exacto. Aquí es verdad que, que está pegando ahora mucho el frío, sí pero aquí recordemos que pasamos de los abrigos a la manga corta de un día para otro. De un día para otro, exactamente. Eso es, así que por eso. Bueno, pues constancia, Entonces, constancia es lo que tú nos quieras decir. Si empezamos a hacer bueno. deporte y ejercicio ahora, pero durante todo el año, que no lo dejemos. Eso es. Ese sería eh, uno de los puntos. El otro va relacionado, que es eh, pues eso que es eh, cuidarse más, es decir, comer mejor, alimentación más sana, intentar no comer mucha porquería, ni mucha grasa, ni muchos gustes, ni muchos fritos, ni todas estas cosas. A ver, tampoco, tampoco hay que estar a base de pollo, lechuga, arroz todo el año. No. Pero eh, yo, por ejemplo, lo hice hace mucho tiempo, yo cuide mi, o sea, empecé a cuidar mi alimentación. Sí. Y, y se nota también, se nota mucho. O sea, el cuerpo, pues, oye, me lo agradezco, las digestiones son mejores, intentar no comer mucho por la noche, intentar dormir siempre las 8 horas, todo lo posible, irse a la cama más temprano, acostarse a la una, intentar acostarse sobre las 11 de la noche. Eh, ya digo, son parecen tonterías y parecen, sí, eso ya lo he escuchado yo, sí, pero es que luego nadie lo hace. Uh -huh. Pero que pruebe la gente a hacerlo, verá cómo van a notar el cambio. Se nota muchísimo, ¿eh? Uh -huh. Juan, cuidarse y alimentarse bien. Bueno, tú dices que hace un tiempo que decidiste cambiar el, la alimentación. ¿Nos podrías explicar un poquito, ya que eres un poquito ya experto en esto? Pues mira, yo lo que hice fue, eh, yo por ejemplo desayunaba muy mal. Sí. Yo desayunaba porquería, o sea, bollería, que si donos, que si el con las estas cosas, ¿no? Sí. Y, y dije, bueno, yo voy a empezar cambiando mi desayuno, y yo ahora desayuno por ejemplo leche de avena que es muy sana, que no tiene nada, ni azúcar ni nada de nada sí. y, y también, bueno leche de avena, leche de soja, cosas así más naturales y luego desayuno yo lo digo por si alguien quiere tomar los ejemplos eh, pan integral con, con mantequilla de cacahuete que aunque suene a porquería es todo lo contrario es sí. una cosa muy sana no engorda, no tiene aceite de, de palma ni estas cosas entonces, es decir, voy a cambiar, lo que yo le digo a la gente, no se trata de comer menos, se trata de comer mejor. Uh -huh. Entonces, se trata de que lo que tú vayas a comer sea de más calidad y sea más sano. Sí. O sea, yo cuando veo a la gente que hace la barbaridad de no, no, yo ahora voy a comer mejor y hoy nada más que voy a almorzar lechuga. No, no señor, lo que tienes que hacer es cambiar los alimentos por otros que sean más sanos. No tienes por qué comer solo lechuga. Pues comer muchas más cosas, verduras, eh, arroz blanco, eh, no sé, pechuga de pollo, chuvas de pavo, yo qué sé, lo que le gusta a cada uno, pero cosas sanas. Entonces el secreto está en eso. A ver, que yo no soy nutricionista ni experto, pero sí, pero bueno. sí que lo he hecho, sí que he hecho estas cosas y sí que lo he notado. Uh -huh. Pues nos, eh, nos cuidamos también la alimentación, Juan, y nos cuidamos muchísimo más. Muy importante, <risa> y como he dicho antes, si haces deporte y alimentación en condiciones, vas a notar un cambio brutal. Bueno, pues, otro consejito. Pues el tercero sería que, eh, esto es importante, que se haga un análisis de toda la gente del pasado 2022. La gente que te ha escrito, la gente que no te ha escrito, la gente que se ha acordado de ti, la gente que no se ha acordado de ti, la gente que ha estado ahí en los momentos malos y los que no. Y cojas tus redes sociales, tu Instagram, tu Facebook, tu TikTok, lo que tengas. ...y toda esa gente que en el 2022 te ha demostrado... ...que no le has importado, que no le has interesado... ...y que no han estado... ...borrarlas y quitarlas... ...¿por qué? porque son gente que no han estado... ...y si no han estado en el año pasado... ...no esperes que vayan hasta este año... ...entonces digamos hacer una operación limpieza... ...lo llamaría yo... ...va a venir muy bien... ...te vas a dar cuenta de que te sobra mucha gente en las redes... ...y lo mejor que puedes hacer es eso... ...es... Mmm, ...oye, toda esta gente... Mmm, ...me han sobrado el año pasado... ...pues este año por supuesto también me van a sobrar... ...entonces eso... En, ...en las redes sociales, en tu whatsapp... ...en todo lo que sea... ...solo la gente... ...que te demuestre que han estado en tu año... ...en tu pasado año... ...porque evidentemente... ...se supone que también estarán este año... ...como dice un dicho que hay por ahí... ...aparta lo que no aporta... ...exactamente... ...yo uh -huh. yo siempre soy de hacer limpieza en mis redes... Y, ...y de darme cuenta de la gente que merece la pena... ...y las que, no, la que no fuera... ...y ya está... ...y me gusta cada cierto tiempo eso... Eh, ...analizar mi vida, lo que estoy haciendo... ...y tomar decisiones... ...eso es lo que vamos a hablar ahora... ...entonces... Uh -huh. ...por eso, ¿no?... ...se trata de que... ...oye, tú digas... ...oye, pues toda esta gente... ...el año pasado me han sobrado... ...pues ya está, por fuera... ...y no pasa nada... ...yo de hecho ya he hecho limpieza de... de gente... ...y es que no se han dado ni cuenta... ...de que los he borrado... ...pero vamos, que no me importa... ...por eso, porque sí. han demostrado que es que... ...ni estaban pendientes... ...o sea que ha sido una buena decisión, sin duda... ...pues sí... Pues la verdad que sí, porque muchas veces son gente que te van pidiendo mis y por cortesía, se mantienen ahí, pero bueno. Que al pues final no. que hay mucha gente que en las redes sociales tienen, por ejemplo, 500 personas en Facebook uh -huh. y la pregunta es, y de las 500 personas, ¿cuántos te escriben, cuántos te felicitan en tu cumpleaños, cuánto cuando tú pones que estás mal te preguntan? Y seguro que de las 500, 450 no lo han hecho o más. Entonces, por eso tienes que decir, bueno, ¿y yo para qué quiero gente de relleno en mi Facebook, uh -huh. en mi Instagram o lo que sea? Pues sí Pues eso es lo que hay que hacer. Y el último ya sería, el último punto, eh, que la, lo acabo de comentar hace este un momento, es el de tomar decisiones. O sea, tienes que, como he dicho y como yo hago, mmm, reflexionar sobre lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, lo que haces bien, lo que haces mal, lo que puedes cambiar o lo que deberías cambiar y tomar las decisiones. Yo, por ejemplo, hace poco, no sé si tú que me sigues en Facebook lo has leído, he sí. tomado la decisión de que no voy a publicar un libro más. Es algo que estaba ya dándole vueltas hace tiempo, por muchos motivos, yo creo que ya no me compensa, tanto económicamente como de tiempo. Y con los tres libros que tengo yo creo que es suficiente. Voy a seguir, por supuesto, aquí, en la radio, con vosotros y comentando mis cosas, pero me he dado cuenta de que ya no me compensa. Entonces he decidido que no voy a escribir ningún libro más y, y sé que es una decisión que me va a venir bien, mejor que peor. Entonces por eso hay que coger, pensar cada uno qué es lo que podemos y debemos cambiar y tomar decisiones y en este 2023 decir, pues ya esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer, esto lo voy a cambiar y esto no lo voy a cambiar. Y una vez que hagamos todo eso, pues nos daremos cuenta de que podemos tener una vida mejor. Pues sí, Juan, bueno, y esta decisión, de, de un libro que tenía ya empezado, ¿no? Sí, a ver, es que la decisión ha sido porque es verdad que estaba empezando el cuarto libro y tenía pensado sacarlo hace tiempo, pero luego me he dado cuenta de que me cuesta ya más trabajo escribir un libro, ya es como que la palabra no es me he cansado, la palabra es ya no me apetece tanto eh, ...requiere mucho tiempo para luego promocionarlo... ...ya no tengo tanto tiempo... ...tengo otras cosas que hacer... ...también requiere una inversión económica... ...que tampoco me apetece hacer... ...porque creo que tengo otras cosas más importantes que pagar... Sí. ...entonces... Mmm, ...es que con cada libro que saco... ...tengo que empezar de cero... ...tengo que promocionarlo... ...tengo que venderlo... ...tengo que moverme... ...entonces es un poco pesado... Eh, ...es como que tengo que ser yo... ...mi propio comercial... ...mi propio vendedor... ...y ya digo... Mmm, ...yo creo que ya no es momento... ...la vida va cambiando... La vida son etapas eh, y van pasando cosas y te va cambiando la vida. Y llega un momento en que ya pues no puedes hacer lo que hacías antes. Pero bueno, mm, he dicho que no me he retirado de escritor ni mucho menos, pero creo que con los tres libros es suficiente. Uh -huh. Y no he dit, tampoco he dejado la puerta cerrada que nunca más lo vaya a escribir. Sí, pero sí, de sí. momento mm, no tengo pensado escribirlo, por lo menos mucho tiempo no, no tengo pensado el cuarto libro. Bueno pues tomar decisiones y esta ha sido la decisión eh, que tú has tomado para este año que acaba de comenzar De momento no va a continuar escribiendo libros, con los tres ya te es suficiente Juan pues resumimos un poquito antes de terminar Pues el resumen sería que en este 2023 la gente se quede con las personas que merecen la pena Que se cuiden más en alimentación, que hagan el ejercicio, que tomen las decisiones que crean que son mejores y más correcta y que, en definitiva, eh, hagan que este 2023 sea un año mejor, que hagan lo que crean que es mejor para, para ellos y para ellas, y ya digo, se trata de eso, de que cada año se mejore, se vaya siempre a más, y lo que haya que corregir, que se corrija, y lo que esté bien, pues que se mantenga. Pero eso, que sea un 2023, en el que con estos consejos que he dado, si los hace la gente, seguro que les va a ir mejor, y por lo menos van a tener un año, yo creo, que más productivo. Bueno, pues que así sea, Juan. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en nuestra emisora. Muy bien, pues aquí estaremos con otro nuevo tema. Y nada, ya sabéis, tener mucho cuidado, que hace mucho frío, abrigarse bien. Uh -huh. Y aquí nos vemos el martes que viene. El martes que viene con un nuevo e interesante tema. Gracias, Juan. ¡Feliz semana! Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.